si te entran las ganas de levantar telas, si estás hasta el recto de las mismas cinco rolas y en la rojola, si no te conformas con un tipo de ruido y curioseas en varios estilos, escúchanos en Eclecto Meirulán, la familia paranoica y piratona. ¿Con nadie habla habla? ¿Uriel? ¿Danny en Cali. Peter Moriandi y el Tomero Jackson, tu servilleta colorada.